Hola compañero, compañera de ERA, ¿cómo estás? Estoy acá para compartirte otra, otra figura de esta geometría, ¿sí? que ayuda, que le da estructura a la bioenergía áurea y a lo que es la medicina energética, ¿sí? que como ustedes yo le comenté en un video anterior. Trabaja siempre con geometrías para que la información quede mucho más estructurada a nivel psíquico en una persona. Por lo tanto, esta es la forma en que se trabaja. Te, pre te he presentado en otra oportunidad lo que, lo que era un pentágono, porque tenía cinco puntitas de, eh, que tenía que ver con el amor. Bueno, hoy voy a comentarte de otro pentágono que es muy utilizado ¿sí? en sesiones de bioenergía aurea. ¿Sí? para que tengas una idea de toda la información que se trabaja. Cuando uno eh, hace un mapeo ¿sí? y equilibra y hace limpieza frecuencial a través de una de estas figuras. Una figura que es muy básica también es este, la figura de los ciclos. Si bien el ser humano tiene muchos ciclos a nivel biológico, son cinco justamente los ciclos más prioritarios, los más primordiales ¿sí? a trabajar por lo tanto hay que hacer un chequeo para ver la estabilidad ¿sí? cuál estar estable, cuál está en falta cuál está en sobra ¿sí? ver excesos y carencias en cada uno de estos ciclos que te voy a nombrar entonces vamos a hacer un, otra vez un pentágono, otra vez pentágono, cinco eh, cuestiones a evaluar eh, uno de los ciclos, ¿sí? de estos cinco ciclos, eh, es el ciclo homeostático. El homeostático tiene que ver con la homeostasis, con ese equilibrio que tenemos a nivel interno en el cuerpo. Como sabemos, está, estamos formados por estructuras, y todas estas estructuras tienen que, hablamos de células, de tejidos, de órganos, de glándulas, eh, sistemas. Bueno, todas estas estructuras tienen eh, sus propias funciones y todas conviven en un propio medio. Ese, todo ese medio interno forma en un propio mundo. Entonces hay que evaluar cómo está ese ciclo homeostático. Hay estancamiento, hay infección. Eh, está todo liberado, bueno, ¿cómo está este ciclo? ¿Sí? Entonces, el homeostático es uno de los cinco ciclos que hay que evaluar. Eh, otro ciclo es el ciclo del sueño. Eh, hay un ciclo que es de sueño-vigilia. Sueño es cuando dormimos y ¿sí? vigilia cuando estamos despiertos. Hay toda una serie de, de circuitos que se inician, ¿Sí? y terminan, tanto si es de día como si es de noche, no es lo mismo este, todo, eh, toda la química cuando estamos este, frente a, al día, ¿sí? es nuestra glándula pineal, la que por ejemplo, por nombrarte algo de este circuito, sí, genera ciertas hormonas cuando es de día, cuando hay luz y cuando es de noche. ¿Sí? no es lo mismo entonces si este ciclo está alterado, por ejemplo puede darse el famoso insomnio o simplemente gente que no regenera su cuerpo lo suficiente ¿sí? como para estar bien al día posterior ¿sí? cuando uno se levanta cuando sigue cansado por más que duerme mucho tiempo. Entonces todo ese, este, hay que evaluar por eso sería el ciclo del sueño sí? El tercero de los ciclos que se ve en este pentágono es el ciclo humoral. El ciclo humoral tiene que ver con los líquidos del cuerpo. Pero más específicamente, el que tiene que ver, mmm, lo que evalúo yo siempre, es el líquido, el líquido intracelular y extracelular, y sobre todo lo que es el líquido linfático. Porque como ustedes saben, y si no lo sabes, entérate hoy, Aprender. Nosotros tenemos que limpiar nuestro cuerpo, ¿sí? Hay un líquido que pasa por todo nuestro cuerpo que se llama linfa. Este, este líquido este va limpiando. Si hay alguna parte de nuestro cuerpo en la que no pasa este líquido bien, o el líquido está demasiado espeso, o hay una parte que sí, una parte que no, la parte que está como aislada donde pasa la linfa, simplemente se va a estancar, se va a llenar de, de porquería, de mugre, y por lo tanto se estanca y se empieza a generar un espacio eh, lo suficientemente acidificado aún para que se instalen virus, bacterias, hongos, parásitos, y todo este tipo de, de cuestiones, musgo, ¿sí? que este, va a generar después este, infecciones. Por lo tanto, este, hay que chequear este ciclo también sí, eh, humoral. ¿Está bien? Eh, hay dos más. Eh, el cuarto ciclo evaluar es el ciclo hormonal. Como ustedes saben, eh, el ciclo hormonal es básico. ¿Por qué? porque también tiene un ciclo, hay ciertas hormonas que están presentes en ciertas etapas de la vida, hay otras que, eh, como decía antes, cuando, hay de, cuando es de día, cuando es de noche, cuando comemos tenemos que generar ciertas hormonas, cuando por ejemplo estamos nerviosos generamos una, eh, cuando estamos para sentir felicidad generamos otro tipo de hormonas, entonces cuando este ciclo hormonal está desequilibrado, eh, va a determinar este, disfunciones en órganos, en glándulas también, ¿sí? A todo nivel, ¿sí? Incluso a nivel emocional, a nivel mental. Por lo tanto, es otro ciclo vital del ser humano, el ciclo hormonal. No es poca cosa decir, este, tengo un problema hormonal, ¿sí? Porque te termina alterando a todo el sistema de salud, todo el sistema de bienestar del cuerpo, ¿sí? Y nos está quedando el último, ¿sí? Eh, el último puntito de este pentágono de ciclos, que es el ciclo de Krebs. ¿sí? Eh, Krebs por el que descubrió eh, justamente todo este mecanismo, ¿sí? que fue un premio Nobel. Pero bueno, para hacerlo simple, simple, el ciclo de Krebs sería lo que es la respiración celular. Como ustedes saben, todas nuestras células necesitan respirar, necesitan energía. Y tienen que hacer un cambio de lo que comemos, tienen que agarrar todo eso y, y transmutarlo y cambiarlo en energía química para poder respirar, para poder vivir. Entonces, acá este, se toma en cuenta el citoplasma, o sea, todo lo que tiene adentro la célula, pero las mitocondrias, que son como las fuentes, ¿no? Esa mitocondria, cantidad, la calidad de las mitocondrias. ¿Qué sucede en esa respiración celular? Es muy importante a la hora de movernos, de tener energía para la vida. Entonces, ¿sí? Este, te he nombrado estos cinco ciclos. No hay uno más vital que el otro, son los cinco muy vitales, son demasiado importantes. Independientemente de si la persona llega a una consulta de bioenergía áurea con un problema físico, con un problema mental, con un problema emocional, psíquico, la verdad que son ciclos que uno tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque somos como un conjunto, nosotros actuamos en conjunto, la vida de uno... Es un mundo entero, es un microcosmos. Por lo tanto, cada cuestión va a influir a las otras. Y si tenemos algún tipo de desequilibrio, estancamiento, ¿sí? eh, en alguno de estos ciclos seguramente va a influir en cualquier área de nuestra vida. Así que bueno, hoy conociste otro de los pentágonos que se, mm, se revisan, se mapean cuando alguien hace una sesión de bioenergía aurea para que vayas conociendo de primera mano la bioenergía áurea desde ahí, desde tu casa. Muy bien, te pido de que si esta información te fue útil, compartas el video y te suscribas a mi canal. ¿sí? Con eso compartimos más y más información. Nos estamos encontrando entonces la próxima vez que haga un video o en cualquier otro medio. Muchísimas gracias por seguirme. Hasta luego.